El Enigma de los Sueños ¿Qué misterio encierra nuestros sueños? Los sueños son algunos de los fenómenos más misteriosos e incomprensibles. Para muchas culturas los sueños eran verdaderos mensajes de los dioses. En la Biblia hay cerca de 700 menciones de sueños. El sueño aparece como una de las formas elegidas por Dios para transmitir su palabra a algunos de sus hijos mortales. De los sueños han surgido las leyendas de las hadas, los duendes, las ninfas y todos los seres mitológicos conocidos. También el conocimiento inspirado y ancestral de las propiedades curativas de la botánica primitiva y su forma de aplicación. Los sueños también pueden ser proféticos. Frecuentemente se buscaban los sueños señales de advertencia y consejo. El misterio de los sueños ha desvelado a muchos hombres de todos los tiempos desde los antiguos sabios que se empeñaban en dar explicaciones trascendentales hasta los más encumbrados científicos como Sigmund Freud o Carl Jung que le asignaron valor terapéutico y analítico. Investigaciones demuestran que entre el 40 y 50% de las personas que sueñan normalmente pudieron experimentar por lo menos una vez en la vida un sueño lúcido, o sea, sentirse plenamente consciente durante un sueño. Desarrollaremos a través de esta conferencia las claves para poder utilizar nuestros sueños como puerta de escape a un mundo misterioso y fascinante, conocido como el mundo astral. Develaremos el interesante enigma de los sueños para que cada quien pueda ser protagonista de su propia experiencia y pueda llegar a sus propias conclusiones. Que no hablamos de grandes episodios místicos ni nada, simplemente esas experiencias que todos podemos tener de los sueños. Realmente, a lo largo de la historia de la humanidad, el estudio de los sueños han tenido una trascendencia importantísima para las distintas culturas. Cada una ha estudiado sus sabios, han estudiado los procesos de los sueños, han interpretado. Más aquí, eh, en el tiempo, también científicos como Freud, Jean, también han estudiado eh, los sueños y orientándolo quizás más al conocimiento de lo que es la psicología, la ¿no? psique sí, de la persona. Los sabios antiguos no lo hacían de esa manera, eran otros sus motivos, pero esa ha sido la fase de, del de estudio y de, de querer conocer los procesos del sueño. Este, aquellas experiencias oníricas, aquellas experiencias que tenemos cuando descansamos cuando todos nosotros descansamos Bastante de este... Ahí nos dice... Hola. la Bueno, si alguien pronuncia inglés, lo invito, lo mío no es, no es esta parte la Asociación de Psiquiatría Americana ha estudiado que entre 40 y 50 personas han experimentado por lo menos una vez en su, en su vida lo que es un sueño lúcido. Un sueño bueno. lúcido es aquellos, aquellos sueños, aquellas experiencias oníricas en que las sentimos como real. Estamos, no vamos a decir conscientes, pero casi conscientes. Hasta podemos llegar a, a darnos cuenta que estamos en un sueño. Eh, eh, tienen una carga emocional grande. No es un sueño que pasa así, uno más, sino que para nosotros es muy importante y es muy fácil recordar. Recordamos todos los detalles. Seguramente hemos tenido una experiencia similar. También eh, eh, puede pasar que, que gran parte de, de las personas tengan una experiencia única en que se despiertan sienten que están despiertos, pero a su vez no pueden mover nada del cuerpo, ni siquiera abrir los ojos. Esta también es una experiencia que tiene que ver con esos fenómenos de sueño, entre de, de despertar y no, estar ahí en el medio, en el umbral, podríamos decir. Este umbral es muy importante, ya lo vamos a ver más cerca del final de la conferencia, para, para unas prácticas muy especiales que nos enseñan la enseñanza. ¿no? Eh, Las experiencias más comunes, como dice ahí, es recordar detalladamente contenido del sueño, moverse conscientemente, verse flotando, despertarse dentro los sueños que se tiene, encontrarse con el propio cuerpo está dormido. En realidad son experiencias generales, no es que a todos nos haya pasado una experiencia similar. ¿no? Pero todos, estoy seguro y eso sin ninguna bueno, duda no, no hemos visto alguna vez flotando, pero ya al corredor Eso es algo muy común en los sueños. Uno verse volar, flotar o ver una persona al lado de uno que frota y tomarlo quizás con la mayor naturalidad no nos parece extraño, soñamos eso y está bien, bien un sueño nadie lo discute estas experiencias son esas experiencias que nosotros necesitamos conocer eh, pasamos un poquito a, a lo largo de, de la historia como decíamos anteriormente todos los pueblos han tratado de interpretar los sueños Todos sin, sin excepción Aquellos que interpretaban generalmente a los antiguos pueblos Los sueños eran los sacerdotes Los encargados de conocimiento místico De conocimientos conocimiento esotéricos, por llamarlo de alguna manera eran los sacerdotes O algunas personas este, que tenían esa revelación Y podían interpretar de los sueños Eh... Por ejemplo, todos los pueblos de la antigüedad le, le asignaron una importancia trascendental a cada uno de los sueños y en base a eso decidían muchas acciones de, de la vida de su proceder. Por ejemplo, los romanos, los griegos, si, si antes de la batalla había un sueño, se interpretaba y este sueño les daba la posibilidad o no, les hacía elegir entre ir a la batalla o no ir a la batalla. Dependiendo de, los, de la interpretación de ese sueño Seguramente de algún comandante, de algún general No del último soldado de trabajo Seguramente era así eh, eh, Interpretaban ese sueño por la interpretación de ese sueño decidían o no ir a un combate Por tener una guerra contra, contra otro pueblo eh, los, los antiguos chinos tomaban las decisiones de su vida en base a sueños A la interpretación de esos sueños Seguramente no todo el tiempo, también uno puede entender que es, Pero si aparecía un sueño que que de una forma de un premonitorio iban a consultar a aquellos sabios que podían interpretárselo eh, los antiguos egipcios le dieron importancia trascendental también a los sueños eh, si ustedes, ustedes conocen algo de, por ahí de la historia eh, de los pueblos antiguos de, de, de la Biblia por ejemplo cuando aparece José en Egipto le interpreta el sueño al faraón este, de siete vacas blancas, siete vacas gordas, siete siete figas de trigo vacías, y siete llenas que él lo interpreta como siete años de sequía y siete, siete años de de buenas cosechas y siete años de sequía este, y el conocimiento de esto hace que por que eso ocurra hace que el faraón lo, lo nombre como su mano derecha casi dirigiendo todo este, lo, los grano que, que tenía Egipto si bien esto podemos o no Verlo como una historia, una fábula, sí, el pueblo egipcio eh, le atribuía una importancia extrema a la interpretación de los sueños. Nabucodonosor también fue interpretado. Este, el pueblo hebreo, como nombramos, también le daba muchísima este, importancia a los sueños. En la Biblia aparecen casi 700 eh, menciones a sueños. O sea, no es algo que pasaba para la escuela de la antigüedad, pasaba así de esa sí Más acá en el tiempo, eh, allá por el año 400, antes de Cristo, Platón decía que al hombre se lo conoce por sus sueños. Sabemos que Platón era un estudioso de la ciencia humana, de conocimiento del comportamiento, eh, de la psicología. Y él decía, postulaba que al hombre se lo conoce por sus sueños y ya viniendo más aquí como habíamos mencionado eh, Frodo eh, y Carl estuvieron estudiando el efecto de los sueños en la psicología o, a través, o la psicología a través de lo que se expresaban los sueños yo desconozco realmente de psicología la psicología de Freud y Carl para, para meterme en el tema lo mencionan seguramente si ustedes han estudiado algo, conociendo un poco más que yo eh, Freud mencionaba que con los sueños se puede determinar las leyes que gobiernan los fenómenos psíquicos eh, y Freud y Jean, perdón, eh, decían que los sueños son expuestas para, un, para ingresar en un inconsciente colectivo hasta ahí va mi conocimiento sobre sus eso, sobre estudios pero también entendemos que esos estudios han llegado, han quedado limitados hasta ahí no más de los que que investigaron o hasta donde ellos pudieron ¿qué condición básica tiene la ciencia en las universidades para, para aceptar algo como un hecho o sea, que un postulado científico? a ver ¿qué les parece es? ¿cuál es el mayor, la, las condiciones que la ciencia pone para que algo sea un hecho que sea comprobable, que sea comprobable. ¿y comprobable en qué, en qué forma? Un método científico. Un método científico. O sea, eso significa a grandes ramos que se pueda palpar, medir ¿sí? esas cosas. ¿Les parece que se pueden medir, palpar los sueños? Pero les parece que no existen. Es algo que todavía la ciencia no, no ha ideado, o no ha descubierto el método científico que permita <coughs> medir esas.. Esa? pero existen, así como las emociones nuestras no se pueden medir pero si estamos tristes, estamos tristes y estamos tristes estamos, triste, estamos, triste, estamos triste, ¿no? de la misma forma pasa con los sueños entonces la ciencia se ha visto limitada para la investigación de lo que son los fenómenos moníricos o de los sueños. y como decía, bueno, ahí me disculpa a pero... Sí. frase eh, vuelvo menciona algunos aspectos El eh, desdoblamiento acá, lo vamos a mencionar luego Ahí está cómo se lo, se lo conocían en esta cultura De dos Antibet, Abelotamiento, en la cultura hidráulica Mideca, Y abajo, eh, el vehículo que usamos para... Que lo podemos conocer como el vehículo de los sueños Ese, ese vehículo que usamos para andar en el mundo de los sueños Se lo conoce como cama Rupa en cada Cristo en Egipto, tumos en eh, lo mencionaba Platón, borrachos, cuerpos celestiales en la cultura de. La eh, lo mencionamos ahí ya quitado porque después nos vamos a salir más adelante. Vale. Ya entrando un poco más, porque decíamos, la ciencia llega hasta cierto punto. Hasta ahí podemos llegar estudiando los libros. Pero nosotros queremos saber más de eso. Y la enseñanza gnóstica.. La ciencia gnóstica nos lleva a un estudio más profundo de aquellos fenómenos que no pueden por ahí ser medidos, pesados, tocados. Eh, bueno, por ahí, Me pasé. como leíamos ahí, hay ¿no? dos clases de sueños. A través de la ciencia gnóstica digamos que existen dos grandes clasificaciones de sueños. Sueños de tipo superiores y sueños de tipo inferiores. Superiores. Es la primera clase que vamos a estudiar hoy. ¿Cuál les parece que puede ser un tipo inferior de sueño? Uno de comodidad. ¿Mm? Un sueño de comodidad, ¿viste? Como cuando te tenés sed, soñaste más algo, sea, sí. de necesidad. A veces se está falta algo de nuestra psicología, ¿no? Mm -hmm. Nos pasa eso. Una pesadilla mencionar que es el inferior del sueño y ahora vamos a ver por qué sueños inferiores como dice ahí son proyecciones mecánicas del lado consciente o subconsciente son esas proyecciones eh, que realizamos todas toda las noches mientras soñamos de lo que cotidianamente acostumbramos a hacer de una forma mecánica inconsciente subconsciente por ejemplo nosotros nos pasa que todas las noches, cuando nos vamos a, a, a dormir y soñamos, repetimos mecánicamente la mayoría del tiempo lo que hacemos durante el día. Uno va a trabajar, se encuentra con su familia, con sus amigos, todo aquello que mecánicamente hacemos todos los días, lo volvemos a repetir. De este modo nos pasa muchas veces no recordamos nada. ¿Qué vamos a recordar si estamos viviendo lo mismo que el día? No nos parece un sueño. Para nosotros no es algo natural, normal. Nadie piensa que hay algo raro en el trabajo que podemos estar soñando en un momento determinado. Si es el trabajo, es el cuarto que estoy todos los días. Esos sueños exteriores son aquellos que corresponden a lo que conocemos en la ciencia náutica como el sueño de la conciencia. Es cuando nuestra conciencia aquello que nos hace comprender en cada momento dado la realidad de algo, comprender cuál es el paso correcto, en dónde nos encontramos aquello de que decimos imagínense un carpintero trabajando con, con una sierra circular inconsciente de lo que está haciendo en cualquier momento un dedo vuela una mano vuela ¿no? el carpintero para estar trabajando ahí necesita hacerse consciente de, para no sufrir un accidente o no tener de riesgo hacerse consciente de lo que está haciendo eso significa prestar atención y darse cuenta de cada momento, en cada momento, que va a ser, de que va a ser cada uno de sus movimientos. Si no, eso puede generar, si no haces hace eso, que sufra un accidente. Cuando alguien viene manejando, lo vemos nosotros, no participamos, lo estamos mirando, viene manejando y cruza una avenida como viene. Es un inconsciente, no hacemos eso, no lo pensamos. Es una persona que arriesga su vida y la de otras personas por cruzar como viene. Claro sí, estaba en un inconsciente Estaba quizás pensando en que llega tarde a no sé dónde y que tiene que volar y que se le hace lo que tenía que pagar en el banco y no llegaba que Estaba en otro lugar, no estaba en el volante estaba inconsciente en, lo, en la actividad que estaba realizando en el momento Cuando nosotros tenemos sueños de tipo inferior estamos inconscientes de lo que estamos haciendo Las cosas no suceden Tenemos sueños, pero no podemos controlar nada ¿verdad? Simplemente lo vivimos. Están ahí, ¿no? Cuando nos despertamos, algunas veces de eso recordamos nuestros sueños, pero aún así nos pasa como que no pudimos cambiar ni evitar nada. Pasó. Fue nuestra experiencia, pasó y nada más. Estuvimos ahí. Se lo denomina sueño de antiguos debido a que la mayoría de las personas se encuentran en un estado de ausencia de conciencia en psicología práctica, el estado de, de sueño de vida. y algo importantísimo como que dice abajo es que todo sueño, por absurdo o incoherente que parezca, tiene algún significado, pues nos indica el centro psíquico al cual se haya asociado y el estado psicológico que está O sea, nos estamos dando el estado psicológico en que nos encontramos en un momento determinado. El tomar agua, soñar que tomamos agua si tenemos sed y el Soñar que vamos a al baño si tenemos ganas de ir al baño es algo simple, que quizás no remite la mayor importancia pero como pasan esas cosas, pasan otras cosas que están también expresando el estado psicológico nos acostamos con mucha ira muy enojados por algún evento que nos pasó antes de irnos a dormir ¿podemos soñar con que nos peleamos con alguien? ¿les parece que sí? es algo que nos pasa quizás uno nos enoja mucho, otro sí, pero todo algún evento similar, ponemos esto como ejemplo, pero algún evento similar nos este, ha aburrido que nos acostamos con un determinado conflicto problema y soñamos durante la noche este, algo relacionado con eso porque nuestro estado psicológico se expresa en los sueños que vamos a hacer el segundo tipo que mencionamos son los sueños de tipo superior Los sueños más importantes se hayan asociado al centro superior del ser humano. Este tipo de experiencias, oníricas eh, tienen en mayor o menor grado una expresión de, de nuestra conciencia. Ya no estamos inconscientes totalmente. Puede que, que todavía no, no digamos que estamos plenamente conscientes de, de todo lo que hacemos en el sueño, pero tienen otra vivencia entonces son sueños que nos pueden invitar a algo para la mejor condición de nuestra vida ya sea física o espiritual eh, pueden ser esos sueños lúcidos que decíamos eh, que mencionábamos al principio que, que son experiencias mucho más vivas con una carga emocional mucho más fuerte que no, carga emocional no significa que sea algo negativo sino que es algo que lo vivimos mucho más intensamente desde nuestras emociones es algo que es mucho más real que un sueño para nosotros es una vivencia si bien no significa que estemos conscientes como ya decimos que podamos hacer lo que queramos no, son sueños que pueden ser aquellos sueños de historia, que nos traen eventos o, o señales de cosas que pueden pasar y que podemos mejorar en nuestra vida o seguir haciéndola de, de cómo venimos haciéndolo, porque ese va a ser el mejor resultado para nuestra vida. Los sueños de tipo superior, en general los sueños, pero los de tipo superior tienen muchas más cargas de esto que son, tienden a ser simbólicos. Eso significa que no es una enseñanza quizás directa la que se va a expresar en nuestros sueños para nuestra vida, sino que viene en forma de metáfora, de <tose> de, de, de, en forma de canciones. Puede ser, puede ser, sí, claro, es que los sueños tienen la particularidad del soñador Si bien hay objetos comunes en los sueños que pueden servir a la interpretación del sueño Está la particularidad de cada uno de los que va a soñar Que acompaña ese objeto común a todos este, Pueden estar cargados de números Por eso es tan importante muchas veces estudiar la numerología, la cábala porque en los sueños se expresan mucho los números soñar con un número en una vuelta tiene un significado porque el número ese estaba estado presente en nuestros sueños si no, no lo hubiésemos visto ese, ese número, ese número del que estamos entrando tiene algo que ver quizás no es la gran <coughs> pero nos está indicando algo eh, símbolos, como ya decimos, ¿no? como decía, canciones cualquier símbolo, un caballo, un águila un... Lo que sea que se nos pueda ocurrir en los autaritan tiene la relación con algo que nos está pasando en algún momento. Por eso decimos sobre todo de tipo superior. Cuando es el tipo inferior totalmente bajo, también nos aparecen cosas. Pero quizás no están indicando lo mismo. Están indicando quizás el estado psicológico en los que nos encontramos. También nos sirve para, para cambiar esos estados. ¿no? Hasta acá como ven, tienen preguntas, dudas. Anden, ah, tranquilos, a ver. Compartamos porque es algo que a todos nos pasa, no estamos hablando de que. Quizás hasta... No nos quedó. Adelante. Una pregunta. Cuando uno dice no soñé nada, ¿es porque no lo recordamos cada vez? Puede ser que no recordemos, pero si sí, soñar soñamos. Y ahora un poquito más adelante vamos a ver por qué soñamos pero todos soñamos todos los días sin hacer Todos mientras estemos durmiendo estamos soñando sin excepción que sí, sí. sí, pero puede ser que uno no recuerde y hay personas que no recuerdan absolutamente ningún sueño soñamos Para tres cuatro veces tanto <risa> claro, hay personas que recuerdan unos cuantos sueños algunos recuerdan recuerdos. No, bueno, es... todo también depende del estado psicológico de que uno se encuentra. Ahora, el sueño es el monitor, el literario, el por soñar, creo que está disfrazado simbólicamente. En su mayor, mayoría sí. Y después el descifrar un sueño es muy personal. Supongamos, alguien sueña con un caballo, yo un caballo veo y eso está corta y ella otra ¿No? No sé. Entonces, en realidad hay elementos comunes. Eh, eh, ahora un poquito más adelante vamos a ver, pero el, el caballo por ejemplo está hablando del cuerpo ¿Eh? el caballo habla de cuerpo pero cómo sea el caballo qué está haciendo si tiene manchas, si no tiene manchas si el... ahí estaba la particularidad de cada uno de los dos ahí con los sueños simbólicos ¿Eh? los sueños simbólicos los distintos tipos de sueños que podemos tener dentro de los sueños simbólicos está eso hay símbolos símbolos comunes a la interpretación de los sueños. Un caballo que tiene que ver con el ah. Un águila que tiene que ver con el espíritu. Este, una serpiente que tiene que ver con la sabiduría o con la tentación. Lo conocemos a los íconos, ¿no? Un anillo, ¿con qué tiene que ver un anillo? Compromiso y alianza. Y alianza, unión. ¿Mm? Un matrimonio. El anillo es matrimonio. Ahora, ¿cómo es el anillo? Es plateado a que tiene dibujos. ¿Cómo es? ¿Cómo es el que uno está viendo? Un anillo indica matrimonio. Si uno no es casado, indica matrimonio. Si uno es casado, reafirmación de ese matrimonio. Ahora, el resto de lo, de lo que esté acompañando ese anillo es personal, particular de cada uno. Y ahí es donde uno tiene que aprender cómo interpretar sus sueño. Porque si uno va a otra persona que conozca un poco más de. La interpretación de sueños, de simbolismo, le va a decir, bueno, está y tal cosa, pero ¿y todo lo que acompañó a nuestro sueño es nuestro. El otro no lo soñó, el otro puede saber qué es un anillo, pero no puede saber si era negro con bordillitos dorados y tenía una inscripción. ¿Qué decía la inscripción? Porque es importantísimo, ¿qué decía la inscripción? Lo mismo con el caballo, con el águila, con todo lo que uno se pueda imaginar que aparezca en esos simbolismos, pasa eso. Una forma de conocer nuestro, nuestro lenguaje simbólico interno, es cada vez que nos despertamos, tenemos una biblioteca en la mesa de luz, en el piso, al lado de la cama, en la pizera, anotamos lo que no, lo que no nos apareció. Anotamos y estamos ahí, es, que no es el momento mientras estamos descansando de andar interpretando. pero anotamos. Este, y uno va a interpretar, va tratando siempre de interpretar lo que está, lo que va bien, de acuerdo a su vida. Y va a ir descubriendo que hay un lenguaje propio, que hay símbolos que se repiten, que hay cosas que corresponden a una enseñanza en determinado momento y uno lo ve en un sueño. Y quizás no, no tuvo la sabiduría, el conocimiento para interpretar en ese momento lo que le estaba pasando, lo que estaba soñando. Pero lo ve en la vida más adelante y ve que le pasó, era un sueño pero fue una historia. Le pasó lo que soñó. Reconoce los símbolos, reconoce lo que está, esas alianzas que estaban en forma de parábola en el sueño, la reconoció en su propia vida. Pero la tenía notada, entonces puede saber que para la próxima vez que le suceda algo similar, puede interpretarlo antes. ¿sí? Y así va no conociendo, entonces, a medida que uno va revisando esa libreta va estudiando esa libreta que tiene, va también a ir conociendo cuál es la mejor forma de interpretar su propio sueño, más allá de los simbolismos comunes que decimos que no puede llegar a conocer. Pero ¿cómo van a ser los suyos? Y eso lo, lo va conociendo así. Sueños resolutorios. ¿Qué les parece que son los sueños resolutorios? O Para ayudarnos a resolver una situación. Claro. Eso cuando uno se cuesta pensando en un problema que tiene dolor de cabeza ya te ir a dormir, de cómo solucionar. Se durmió y al otro día se despierta con la solución. A los dos días, a los tres días, sueñas sueña esa solución, la tiene ahí. Esos son los sueños resolutorios. Por ejemplo, de los resolutorios eh, un científico hace unos cuantos años atrás se acostó pensando en un experimento que estaba haciendo con el nervio vago de unos para atrás, de uno sábado y cuando se despertó sobresaltado y anotó una libreta que ni entendió anotó ahí lo dejó se durmió de nuevo al otro día cuando se levantó leyó, estudió lo que había escrito y descubrió el neurotransmisor acetilcolina en ese sueño que tiene que ver con el nervio vago de, de todos, nosotros, de los animales pero que él lo descubrió en un sueño así le fue revelado a él y él se lo demostró a, a la comunidad científica del mundo ¿no? sueños extremonitorios eh, todos conocen a Julio César el muchacho allá de, de la antigua Roma resulta que don César volvió de, de, la, de una batalla y se tenía que presentar al Senado la noche antes que se presente al Senado, la noche que volvió, eh, su esposa, Cacunia sueña con una estrella que cae. Se levantó y fue a consultar al, al, al señor que, que le interpretaba los sueños, el astrólogo que interpretaba los sueños, y le dijo que esa estrella representaba al César, que caía, que lo iban a matar. Entonces ella intentó por todos los medios convencer a su esposo que no fuera. Tenían hasta una cena con, con otro noble romano ahí Me convenció que okay, recuerde que tiene que volver porque tiene una cena Sí, sí, sí, César No lo pudo convencer por ningún motivo que no fuera a esa César fue, y ese día bruto, su, su discípulo, su amigo, lo traicionó Y lo cuchilló lo por la espada Era un sueño premonitorio Si César hubiese hecho caso a esa de su adolescencia de su esposa Cuán distinta sería la historia hoy quizás, ¿no? Pero bueno, no pasó. ¿Y ese qué nos pasa? Cuando nosotros tenemos sueños premonitorios, no, ¿No lo vemos un gran rey cayendo. Sueños de nuestra vida, de cosas sencillas, muchas veces nos pasa eso, no le hacemos caso. No prestamos atención, nos olvidamos al instante de eso. Y perdemos esa oportunidad de mejorar quizás algo en nuestra vida. No vamos a hablar de algo tan grande, algo chiquito de nuestro diario vivir. Sueños no sé si lúcidos, habíamos mencionado, que son esos sueños que se escapa ya del estado inferior, no son es como el primer paso al despertar, al estar conscientes. Pero aún no somos conscientes, es un sueño. Aunque estamos bastante conscientes sigue siendo un sueño. Y las pesadillas son lo más inferior de los sueños. Las pesadillas son aquellas experiencias oníricas que tenemos en nuestras regiones inferiores de la conciencia. Nuestras regiones inferiores son esos que se conocen como infierno. Infierno es una palabra latina que significa región inferior, justamente. Nada más que eso. Todo el resto de la carga que nosotros le pongamos es por lo que hemos aprendido. Pero es la región inferior. Y las regiones inferiores son de nuestra conciencia. Díganme, si uno está en una playa, para el... a todos nos gusta la playa, en el... así en un lugar tropical, ¿no? quizá no ha movido, pero uno la imagina y le gustaría estar ahí. De que le gustan los tragos tropicales con un trago, comida, a que le gusta el mate con el mate, ahí al ladito. ¿Sí? Es hermoso, es el paraíso, ¿no? Ahora bien, si estamos totalmente enojados, o totalmente tristes, ¿es el paraíso? ¿Vamos a disfrutar del lugar? No, estamos quizás en nuestro propio ritmo, en nuestro propio infierno, en lugar para el cielo ¿Nos pasa eso, no? Uno puede estar en este lugar y sentirse feliz, contento, y es un paraíso, aunque sea un salón. Puede estar en un este lugar que está gana con ganas, eh, a gusto, y capaz que en el lugar hace dos grados bajo cero, están todos gritando, no hay lugar para sentarse, pero uno está contento ahí y no me importa. Ahora puede estar en el mejor lugar del mundo, en su propio casamiento, que esperó... La dama aquella que esperó desde que era chiquitita para llegar a su casamiento, y por quizás las gran, grandes complicaciones de ese evento que conlleva, y como no salen las cosas quizás como las estaba planeando desde que nació papá, con su mamá, está viviendo quizás un infierno de su propio casamiento, algo ¿eh? que tendría que ser feliz. Eso nos pasa en general cualquiera. Es capaz mismo se, se nos aparecen cuando nosotros no estamos en un estado psicológico adecuado y nos vamos a dormir tenemos pesadillas son simplemente la representación del estado psicológico que nosotros tenemos si uno se va a dormir con la pancilla bien llena pues comió un buen asado en la noche antes de dormir media horita, ni digestión, nada, pesito, después nada salió corriendo a la cama porque era tarde los sueños que tenemos en general son lindos Muchas veces son pesadas, aunque no sean las pesadillas, son sueños que no nos dejan ese sabor lindo de quiero volver a una ya, la de perder, no quiero dormir, quiero dormir. Son sueños pesados. Entonces, cuando uno también está con el sistema digestivo muy cargado, podemos caer en esas regiones inferiores. No quiere decir que en la Tierra no haya regiones inferiores. Hay cueva, hay un abismo del trabajo nuestro. Pero esos infiernos siempre son de nuestra conciencia. Y esas pesadillas son esas cosas. Dice, la ciencia básica de la interpretación de los sueños debemos buscarla en la ley de las analogías filosóficas, en la ley de las analogías de los contrarios, en la ley de las correspondencias y de la numerología. O sea, nunca interpretar un sueño literal. Muy pocas veces se presenta algo literal en los sueños La mayoría de veces es simbólico y hay que interpretarlo. Y qué bueno sería que uno pudiera ir conociendo toda esa simbología para ir interpretándose en su propio sueño porque todos tienen importancia más allá de que sean resolutorios, que sean premonitorios simbólicos o que sea un sueño que nos muestre nuestro estado psicológico y nada más ¿Puede ser que es ¿eh? una pesadilla? Claro. La pesadilla o un pesadilla está mostrando algo sin excepción todos nos muestran algo Puede ser que en el medio de esa pesadilla igual podamos tener algo que permita un mejor avance en nuestra vida ya sea la, como decíamos, la física, la económica, la material o la espiritual, no importa, pero algo que nos ayude dentro de una pesadilla, lo que pasa es que dentro de una pesadilla también es difícil verlo, porque hay tantas cosas que no nos gustan y las que queremos huir, que por ahí es muy difícil ver algo lindo o algo que nos sirva en nuestra, en, en, en nuestra vida, en el diario ¿Cómo vamos a acá? Adelante. ¿También estamos para eso? respecto a las pesadillas, si sí, la única pesadilla que ha tenido, o sea que puede llegar a tener uno cuando está enfermo con fiebre, cuando dice está delirando, tiene pesadillas, pero siempre es la misma, no hay una variante. Sin duda, la para... no nos está marcando, sin duda, este, habría que conocer qué es lo que nos marca, porque es una, es muy... Esto es me pasa a mí, cuando tengo fiebre siempre tengo la misma pesadilla, nada en colchones, ahí, cortita. ¿Nada, nada en colchones? Es muy raro, pero siempre la misma, y siempre pensé por qué, es de la cola, es de que estado enferma de lechita, mi único sueño, una pesadilla, la verdad, en colchones, o sea, no sé, pero esa es la única que me pasa, es me gusta nada, odio, pero en colchones. Y siempre es la misma, no una pesadilla de otro tipo. Claro, hay, ¿Tiene que ver con el estado febril? Sí, claro, porque ese estado febril para el cuerpo, el cuerpo está enteramente luchando contra una enfermedad. Entonces es como cuando uno tiene una mala digestión y el cuerpo está enteramente luchando contra la indigestión que estamos teniendo. Entonces, lo que nos está pasando en ese momento tiene que ver con el cuerpo los sueños que vayamos a tener en ese momento tiene que ver con ese mal estado físico que estamos teniendo. El mal estado físico que tenemos conlleva también un mal estado psicológico. No es fácil que uno esté contento con y feliz. No es fácil. Muy poca gente, capaz que hay alguno que tenía muchas ganas de ir al trabajo, puede estar contento y feliz de estar esperando esto, no lo sufrimos en general. Entonces puede ser que, que, sí, claro, está relacionado con eso, pero tendría, como siempre es el mismo... Habría que tratar de descubrir cuál es el, el mensaje detrás de ese, de ese fenómeno, ya sea que, que sea una, algo para cambiar en nuestra psicología, ¿no? Este, algo que nos está de y digamos, no, a veces cambiarlo. Bueno. pregunta. Cuando soñás sí. reflexión un sueño. Ya lo descifras, ya sabes que es. No lo volvés a sonar más, ya está. Es muy probable que no. A mí me pasó por eso digo, una vez que lo descifré ya. Si, pues uno, claro, si uno ya entiende el mensaje, claro. como repetí ese otro, no tiene No lo entendía, lo soñaba, se me repetía y siempre me historia Yo traté de hoy, lo repetí, y, de aquí. ya y ahí sí, claro. no. Pero lo sigo repitiendo pero porque yo pienso que eh, el estado mío que estoy, eh, el nadar, siento que nada, que quiero salir a flote, es decirme. A veces estás enferma, no te crees, no te rindas Seguí luchando, seguí Entonces, creo que lo repito y siempre es el mismo Por eso, porque soy un, una luchadora de seguir Te va mal y costas, hay que seguir, no mala Y nada, como me gusta nadar es dice a mí. Por eso quiero nada, también me interesa Siempre el mismo, pero siempre nada, siempre salgo Y lo veo así yo, como para tomarlo Y ahí me di cuenta que tengo fiebre cuando se me pasa a la, la, la, la, la, la nochecita, la de la nochecita la siempre la se, la se levanta, sirve, y por este día, no. día no. Y me acuerdo, es un usuario que me acuerdo casi siempre, las pocas veces voy a salir un utilizado, Pero lo tomo como ese, no sé, está mí no mal, pero me ayuda en cierta forma. Está bien, es que para eso, eso es para eso lo que están los medios también ahí, ¿no? Son experiencias que nosotros vamos a tener. ¿Sí o sí? Ahí dice el despertar y el desdoblamiento astral. Despertar tiene que ver con nuestra conciencia, con lo que estamos hablando, ¿no? Dentro del curso del de primer nivel que se, se dicta, ¿no? Así, eh, que se habla mucho más detenida y profundamente de lo que es la conciencia, la esencia, de aquellos eh, eh, elementos que son parte de nosotros, que de alguna manera somos nosotros. Esa conciencia es aquella parte de nosotros que tiene una naturaleza, vamos a decir la divina que está más allá de, de lo que es meramente humano es lo puro, lo innato, lo propio de nosotros la la conocemos como esencia y que traducida en hecho o sea, haciéndolo activa esa esencia de la conciencia y esa conciencia es aquella, que, aquella parte de nosotros que nos permite que nos equivoquemos que si uno le hace caso, toma la decisión correcta siempre todos los eventos de su vida es aquella a la que nunca le estarán de acuerdo conmigo, ¿no? todos tomamos decisiones y después dicen, no, era el otro si sí, yo sabía que era el otro bueno, esta conciencia es aquello que nos hace conocedores también de lo real en todo evento de nuestra vida ya sea en este cuerpo físico en nuestra tercera dimensión o en el segundo de los años. también podemos ser conscientes ese despertar tiene que estar expresándose todos los días de nuestra existencia aquí para también poder despertar en nuestros sueños, para no seguir dormidos en nuestros sueños, no seguir soñando, sino que ser conscientes de los procesos de sueño. Dejar de soñar es estar consciente en esa región de la naturaleza y en la disponibilidad de ser dueños, digamos, de la experiencia bíblica. ¿Qué les parece que significa ser dueños, digamos, de la experiencia bíblica? La experiencia entra. Controlar el sueño. Uh -huh. ¿Y eso qué sería? En un ejemplo. Mira, no es un poco si, no, no lo voy a a cortarlo. Sabes sí, lo que va a pasar a Lo soñaste, aunque no te acuerdes, pero. Que como que se corta lo que completamente soñaste. Sí, un ni. Vamos a dejar en un ni. ¿Por qué? Porque despertar es dejar de soñar ya no soñamos, no nos aparecen cosas que no entendemos el mundo de los sueños es un mundo tan real como este y nosotros podemos movernos por ese mundo conscientemente e ir de acá para allá como lo hacemos aquí ahí vamos para el desdoblamiento astral ese mundo de los sueños se conoce como mundo astral y desdoblar es estar consciente en ese mundo astral y en ese mundo astral hacer lo que tengamos ganas de hacer pero poder hacerlo uno cuando sueña puede ir hasta acá al crónico? puede ir a al a, ¿A voluntad? En general no, si nos encontramos en crónico pues porque nos pasó algo y llegamos al crónico pero no podemos ir, ya no me voy me compra tiempo y vengo En un desordenamiento astral, consciente uno, me voy al crónico visito siento el crónico y vuelvo a su práctica, no será así sencillo, ¿no? Pero es algo que el ordenamiento astral permite. Quiero ir a visitar a, a mi amigo que vive a 8000 kilómetros. Se puede. Quiero ir a visitar las pirámides de Egipto. Se puede. Quiero estudiar este, la enseñanza budista. Se puede. Todo lo que queramos se puede. Tiene sus reglas. ¿Se puede comunicar con otra persona a través del sueño? Y le un mensaje a él con otra persona, ¿sí? Desde la otra persona, duerme, le llega un mensaje. Y está también, porque, ahora vamos por qué. Ponme ¿Sí? la otra, ¿sí? tiene que ver con un tipo? Como, por ejemplo, hay si dos personas que están durmiendo y dormían, hablan, y sí se responden. Ajá. Sí, lo claro Sí, no, yo no sé, que, pero tiene que ver con lo que vos contás. Sí. Ahora vamos a ver por qué. No, sí, porque. Es necesario sí. comprender cómo se da el proceso del sueño. Porque muchas veces, no sé si todos, pero algunos antes de conocer esto hemos leído el logamiento astral, hemos visto la teoría. Algunos no, no conocen nada. Mejor así. ¿Por qué? Porque muchas veces aparecen lo que se conoce como metemielos. Te dice, son malo, tú puedes pasar un sentido". En realidad, todas las noches de nuestra vida, sin excepción, nos pasa que desdoblamos en la, en, en ese vehículo que, que usamos para movernos en ese mundo de los sueños. Todas las noches, sin excepción, todos. Pero no estamos conscientes. Nos pasa todo, todos, pero no, no estamos conscientes. Eso sería, imagínense, ustedes, ¿Sí? imagínense ahora un sonámbulo. ¿Lo ubican? Todos se imaginan un sonámbulo, no sé si sí, sí. algunos, hablar de un sonámbulo, disculpenme, no es mi intención. O sea, como uno lo pone, no nos conozco, no Uno se imagina un sonámbulo, yo me imagino de eso, tiene el sonámbulo, que sale caminando por todos sí. lados, así, no villarres. No importa. Uno se le imagina así. Esa persona sí o sí tiene que salir caminando. No es opcional, imagínense eso. ¿Qué será menos riesgoso para la persona? ¿Salir caminando sonámbulo o salir caminando despierto? Es, es, es, es una lógica, ¿no? Pero el sonámbulo hace cosas... No, lo ponemos como ejemplo, lo no tiene que ver con esto, pero lo ponemos como un ejemplo. para Hacen cosas el que por ahí despierto van de a darse. Sí, y sí, seguridad? bueno, en el, el sonámbulo es otra cosa, no, no estamos, eh, lo ponemos como un ejemplo para entender cómo es el proceso del ser, ¿no? El desdoblamiento astral es algo que la naturaleza hace todos los días. Sin excepción, ninguna persona está descentra. ¿Qué va a ser más difícil? Salir inconsciente y no saber dónde vamos o hacerlo consciente y elegir dónde vamos. La lógica indica que es serlo consciente, ¿no? Entonces, si es algo que va a pasar de todas formas, y la lógica indica que es serlo consciente, lo mejor para todos nosotros es aprender a ser consciente. Para primero cómo se hace el proceso todos entendemos, podemos comprender, lo podemos ver, que no somos el cuerpo físico solamente. ¿sí? Hay todo un mundo en nuestro interior que no es el cuerpo físico. Las emociones no están en el cuerpo físico. Podemos sentir un, re un retorcigón en la boca del estómago con una emoción negativa. Pero aún así no podemos decir dónde está, dónde lo ubicamos. No podemos. Los pensamientos, podemos decir, se expresan a través de un cerebro, pero los pensamientos son el cerebro. Hay más, hay mucho más en nosotros que solo el cuerpo físico. El cuerpo físico, este, que si quieren se lo pueden tocar, turito, bien resistente, es el vehículo que tenemos para expresarnos en esta tercera dimensión. Este es nuestro vehículo de tercera dimensión. Es que usamos para ir a todos lados, nos despertamos a la mañana, vamos de aquí para allá, trabajamos, nos vemos todas las tareas del día y lo volvemos a llevar a la cama a las 10 la, la, la de la noche, a las 11 de la 12 hasta ahí todos estamos de acuerdo Nadie duda que tenemos un cuerpo físico Ahora La enseñanza anáutica nos habla del cuerpo vital Y dice que ese cuerpo vital Es el asiento de la vida en nosotros Es donde se dan los procesos eh, Energéticos, vitales Que se van a transformar en procesos químicos En el cuerpo físico Es aquel físico, El cuerpo que si se enferma repercute enfermándose al cuerpo físico. Pero si este cuerpo está sano, por más que nos portemos en el cuerpo físico, es esa herida se sana rápido. El otro no está. Herido. Este cuerpo físico, usted me puede decir, existe, no, yo creo, no creo. Pertenece a la cuarta dimensión. No pertenece a la tercera dimensión. esa cuarta dimensión es el tiempo. Y este cuerpo físico, los científicos, por casualidad, por error, por lo que sea, inventaron una camarita, una cámara fotográfica, está una cámara Kirlian, que pueda fotografiar. Ese cuerpo es lo que se conoce como el aura. ¿Lo han escuchado nombrar? Sí. Es aquel vehículo energético que está a nuestro alrededor, que nos compenetra, que nos da energía, y que está en todos servidos. Es aquello que tiene la vida en nosotros. Si eso no existe, no hay vida. Este cuerpo no sirve nada. Se muere. Este, hasta se puede fotografiar así que, que es un hecho y tampoco lo podemos negar más allá de que a veces nos da la duda pero chat de fotografía está ahí el tercero de que vamos a hablar y después en los cursos de, de primer nivel se enseña todo esto pero vamos a hablar de este tercero para entender los sueños es el cuerpo cara que ¿Qué es el cuerpo de los sueños aquel cuerpo en que nos movemos cuando, cuando nuestro cuerpo físico descansa ¿Y por qué tenemos que salir todas las noches con el cuerpo astral? Nuestra conciencia, nuestra personalidad, nuestros defectos, que algunos que estuvieron ayer escuchaban al instructor, a Héctor que estuvo ayer, que decía que tenemos defectos, vicios, malas costumbres, aquellos elementos negativos que nos hacen actuar de una determinada manera y que nos crean problemas, los dolores, eso también habita en nosotros. Más allá que tengan una especie de parásito en nosotros, está. Son parte de lo que llevamos de la cara de llevamos Esos elementos le roban energía a este cuerpo, lo desgasta. Además del uso diario que le damos, que se descarta ¿no? Cuando dormimos a la noche, el cuerpo vital tiene la función de recuperar las funciones orgánicas del cuerpo físico. Le da energía, le pone en actividad, la hormona, todo eso, para que se recupere. Para que al otro día cuando nos levantemos, estemos otra vez con ganas de afrontar el mundo, ¿no? Para el cuerpo funciona. Cuando uno se acuesta a las 5, 6, 7 de la mañana, el cuerpo populares no puede hacer bien esa función. ¿Vieron? Todos hemos pasado por procesos de eso, pero imagínense un sereno que todos los días se acuesta a las 8 de la mañana. ¿Vieron que va como envejeciendo rápido la persona? A veces parece más destrozado que. O bueno, la gente se la pasa saliendo volviendo a la noche también. <tose> porque el cuerpo vital no puede hacer al 100% suficiente. de sus funciones, lo hace en lo mínimo e indispensable para la vida pero no llega a ser lo mínimo las mejores horas son para dormir de la vida de la noche en la tarde sería ideal, muchas veces la, las condiciones de nuestra vida no lo permiten entonces cuando es el proceso de edad todo el resto tiene que salirse porque no podemos no, seguir estando en el cuerpo físico este, nuestra personalidad eso que se conoce como león psicológico todo ahí que se recupere no. La necesidad necesita que lo salga. Eso es el desdoblamiento astral. Cuando nosotros salimos, con la conciencia de lo que somos, salimos del cuerpo astral claro y nos vamos ahí a dar vueltas por, por el mundo astral. Adelante, adelante, ese es el desdoblamiento astral. Lo hacemos todas las noches porque es una necesidad física. Pero lo podríamos hacer consciente y aprovechar también ese momento en que está perdido para aprender, para avanzar, para conocernos, para conocer la realidad de ese mundo astral, para tener esas experiencias que dejen de ser, vamos a ver el símbolo, pero ya no va a ser un sueño, vamos a ver el símbolo y vamos a entender en el instante qué, qué significa para nosotros. Porque los, el lenguaje simbólico es el lenguaje del mundo astral, no importa si estamos conscientes o no siempre, pero más allá de eso, estando conscientes vamos a comprender qué significa ese símbolo. Por eso la necesidad de ese entrenamiento astral consciente, no que esté inconsciente lo que hacemos todavía, sino que estemos conscientes, que podemos movernos en ese cuerpo como si fueran este. ¿Sí? La realidad de, de ese mundo astral es un poco distinta a este. Si bien todo es igual, hay unas reglas, unas leyes que no se aplican. Como por ejemplo, eh, la ley de gravedad no existe por eso de que uno se puede ver sonvolando, volando, flotando este, no existe los huesos del cuerpo astral entonces cuando uno, por ejemplo, se tira el dedo, el dedo se tira esas son particularidades de ese cuerpo astral para uno saber si está en cuerpo astral o no la enseñanza básica nos recomienda dar un saltito con la intención de flotar y a nosotros nos da vergüenza ya de pensar. ¿no? ¿Quién se va a andar por la calle por y tener usted es el Y a los saltos, Parece ¿Lo un loco <risa> Sí, ¿no? <risa> Pero uno en el mundo astral no tiene esa vergüenza. Uno o salta y dice, puedo volar, no lo, no, no lo duda, puede volar. Pero bueno, para eso tenemos otro ejercicio, agarramos el dedo también con el postral. Y uno se tira el dedo. Esta es una práctica que podemos hacer continuamente para ir despertando la conciencia para darnos cuenta, el discernimiento, discernir si estamos en el mundo físico, en el mundo astral, como todos, en el equipo, todo se parece. Y el discernimiento implica que uno vaya estando en alerta novedad, en este, alerta percepción, diría más. Entonces, ¿esto les parece común a ustedes? Estar aquí todos reunidos en una conferencia, en algo que hacemos cotidianamente? No. no, ¿no? A ninguno nos parece común. Este es un buen momento para preguntarse, ¿está en astral? Porque no es un en cotidiano de nuestra vida. Lo cotidiano lo conocemos. Y uno dice, a ver, a tirarse el dedo. ¿Estaremos en astral? No tengan vergüenza, porque nadie ve esa Saltar ya es como... es bueno que uno pudiera saltar, ¿no? pero es como que ya nos da más vergüenza. Pero tirarse el dedo, ¿estaremos en astral? Y no, no se cuenta si uno realmente no está en este mundo. Ya que es algo que hacemos de todas formas, de lo Eh, ponemos la próxima. Antes de hablar, les vamos a comentar una práctica para hacer ese desdoblamiento a ser consciente, para empezar a hacerlo consciente con nuestra voluntad. Pero antes hay algunas recomendaciones útiles que nos van a ayudar en ese ejercicio. No es que si no hacemos esto no pueda hablar un desdoblamiento a ser consciente. Pero nos ayuda Son todas herramientas que pueden ayudarnos en este proceso. Primero, ¿cuál el paseo? ¿Cuánto le eso para oxigenar en invierno acá en, en esta zona no es difícil, aire frío como fresco pero bueno, imagínense en la primavera, si una botita antes de dormir una camioneta cortita para oxigenar, para respirar un aire puro antes de no comida libera, lo que hablamos hoy, si nos vamos a dormir con un asado medio hora antes de no no es muy poco probable que sea consciente, de lograrlo vamos no, a lograr de otra forma, va no ser consciente Igual que acá dice el hígado saludable El hígado es el asiento en nuestro cuerpo físico de, ese, de, de, de esos procesos Si está saturado como nos pasa generalmente El cuerpo se nos pasa tratando de recuperar el hígado Y es muy poco probable que podamos salir completamente del cuerpo No es tan menor y se puede pasar Medio en silencio Esto nos cuesta Uno se encuentra dormir y... No para, no para, no. Necesitamos que traba. Necesitamos que baje, que se calle, que descanse. Reclama la ventilada y perfumada. Obviamente no vamos a dormir en esta época con la ventana abierta porque más que salían a hacer, vamos a ir a la tele, ¿no? Pero durante el día, aunque sea cambiar el, el aire de la habitación, que no esté desniciado, que no esté cargado. ¿no? Y perfumada, no con el ring cercano ni el de Antonio Banderas, con ¿no? unas esencias lo más natural es posible porque los perfumes hechos por las empresas se hacen buscando alguna... que despierte alguna cosa literal, alguna sensación. sobre todo en el aspecto sexual necesitamos algo más natural quizás hasta unos saumé, los que gustan alguna esencia natural que nos ponga al sábado a la habitación de la forma norte. O de la cabecera de la cama hacia el norte. Eso es para aprovechar las corrientes magnéticas de la Tierra que circulan para que nos ayuden Tampoco es que si no lo hacemos no pueda pasar. Como está edificada la ciudad es muy difícil porque no nos queda siempre en un rincón. ¿Sí? Este, no vamos a poner la cama atravesar la piedra, pero bueno, es lo que uno puede Colchón confortable, que tiene que ver con, este, con.. que no sea ni demasiado duro ni demasiado blando. Ese es que nos mismos dentro del colchón y la no bolsa no nos ayuda mucho y uno que estamos totalmente incómodos por duro tampoco nos ayuda mucho ropa limpia y cómoda y observadores como condición no estar desvelado ni acostado si estamos desvelados no nos dormimos si estamos acostados de una al desvelamiento inconsciente 1.300 acostados este, no hay posibilidad. posibilidades no una gente creciente sí, también para aprovechar esta fuerza de, de Todas estas donde tenemos son ayuda, no es que no se pueda, se puede pero igual. Lo empezamos a practicar desde hoy y lo vamos a ver. Grande. Y ahora sí, la práctica para salir después por atrás. <coughs> Siempre las prácticas que nos enseñan a nosotros sí son algo sencillo, no nos muchas veces cosas complicadas, pero en realidad algo que tenemos que ser es muy sencillo. ¿no? El proceso de logramiento atrás es algo lo hacemos todos los días sí o sí, no, puede, no podemos buscar algo complicado para hacer lo que hacemos naturalmente el análisis nos enseña varias prácticas para, para salir conscientemente del cuerpo hoy vamos a mencionar una este, si después uno eh, decide hacer el curso, seguramente los instructores de escuela le van a estar enseñando otras más para, para esta misma función eh, Ustedes vieron cuando nos a dormir, que ya nos estamos, nos relajamos y sí, el cuerpo se prepara para dormir, ya está relajadito, todo, empezamos como a perder el dominio del cuerpo físico, ¿no? Y empiezan a aparecer imágenes, es como que ya estamos ahí, que nos vamos, que no nos vamos. A veces lo podemos ver en ese momento, a veces no. Pero todos hemos tenido esa experiencia, ¿no? Ese, ese momento exacto en que estamos que nos dormimos o nos estamos despiertos se lo conoce como la puerta de escape es pararnos en el umbral entre el mundo atrás y el mundo físico es ese momento, ese instante en que ya casi salimos al astral ese momento preciso es el instante para salir conscientemente algo que vamos a hacer de todas formas pero salir consciente que no sea un proceso dormido ¿no? para eso queremos conocer a observarnos, observarnos el proceso de sueño para conocer ese instante preciso. Para que en ese instante podamos realizar el ejercicio que consta en. Ubíquense ahí, imagínense ese momento en el que están acostados en su cama, están ahí relajaditos, hicieron una respiración, aunque sea profunda, para relajarse antes de dormir. Están, no perfumaron la cama, están todo lindos. Y se están quedando dormidos, se van quedando dormidos y empiezan a ver esas imágenes el ejercicio consta en levantarse de la cama en ese instante así de sencillo no consiste en pensar en levantarme de la cama en imaginar que me levanto de la cama en imaginarme que voy en cuerpo astral volando hasta Marte y vuelvo no, nos levantamos de la cama así como sonó el timbre y salimos para abrir la puerta o tenemos que ir a la un salimos uno no piensa me voy a salir del cuerpo astral para ir al baño, me voy a levantar mi cuerpo, no, levanta y va así de natural tiene que ser, nos levantamos de la cama y salimos del cuerpo de astral. Puede ser que sintamos en este preciso momento, que el cuerpo se hace más como que se engorda, o sea, se, se infla, no que está más pesado, sino que se infla, sensaciones así pueden ser, pero en ese preciso momento no, se levanta y sale cambiando forma de comprobar si están en el cuerpo astral conscientemente se da vuelta y si se ve durmiendo, está en el cuerpo astral. <risa> no es, no es confiable está su cuerpo ahí durmiendo. Claro, nos puede causar una sensación extraña, ¿no? Vernos ahí durmiendo puede ser chocante. Si nos choca, lo más probable es que nos volvamos inmediatamente al cuerpo físico. En ese instante, por el, el susto, la impresión. Si no, no queremos perder ese estado, y seguir en cuerpo astral, no miremos para atrás, salgamos de la habitación, estemos, estemos seguros que está el cuerpo de dormir. Y tiremos otro dedito. Gracias soy yo. En ese momento uno se tira el dedo, como decíamos. Cada noche no hay nadie. Estamos solos. ¿no? Salimos al, al comedor de nuestra casa. Estamos solos. Damos el saltito con la intención de flotar No importa, no nos vamos a pegar la cabeza contra el techo, no pasa nada Si llegamos al techo, es porque estamos en cuerpo astral Y el cuerpo astral no tiene problemas de las paredes del árbol No tiene sus así que Si a jugar como este, no hay drama No vamos a llegar a nada Ponemos una marca y saltamos, saltamos acá, hasta allá Si llego a esta pared, con mi estado físico Vamos a dejarlo ni hablar, este, cosas así que permitan que, que tengamos el, de la conciencia de que estamos en cuerpo astral, que nos hagamos conscientes, estamos conscientemente en cuerpo astral, pero ese proceso de floramiento requiere que no pensemos, simplemente que sea una actitud natural de levantarnos de la cama, no salir corriendo, levantarse naturalmente despacio, tratando de conservar el suelo, uno vive, se levanta, no recién se levanta, se levanta medio sin que no quiere ¿no? eso necesitamos conservarlo si lo hacemos en el cuerpo físico necesitamos para el astral, para que no se pierda este, y uno sale y ahí si está en cuerpo astral va donde quiera donde se imaginen a visitar un templo de la antigua Grecia a conocer el futuro a visitar un lugar de aquí presente, a visitar un amigo que está lejos un familiar donde uno quiera porque la quinta dimensión es la eternidad, no hay tiempo. Vamos no, a donde quedamos en cualquier espacio de tiempo. En esa quinta dimensión nos podemos encontrar con personas que ya están presentidas, ¿sí? o con personas que no conocemos, o con personas que están lejos. Aprender de los grandes maestros de la humanidad. No importa, uno elige, que no está acondicionado. Uno puede ir a donde quiera, simplemente con ese ejercicio. Pero uno tiene que ser persistente, porque. Ojalá sean desde que la primera vez que lo hagan ya salgan a estar. Maravilloso. A veces no pasa. Y uno tiene que ser persistente en la práctica. Porque realmente es una comprobación propia. Como decíamos al principio, la ciencia no puede comprobar eso. No hay forma de me medirlo. Pero si uno lo hace y le sale y lo vive, aunque la ciencia no lo compruebe, no es una realidad para nosotros. Los celos, no son una realidad para material más allá de que uno no sea un gran celoso. Eh, el miedo. ¿Se puede medir el miedo? Uno puede sudar, puede hacer todo. Pero el miedo no, no, no podemos agarrar una regla y decir no tanto miedo. Y en realidad, existe. Es una realidad que todos hemos sentido. En algún momento todos sentimos miedo. Entonces, el en astral también es una realidad pero de estas que no se pueden comprobar yo les puedo hablar muy, muy bonito de la astral pero hay que comprobarlo cada uno de ustedes tiene que hacer esa práctica para que sea una realidad para ustedes de todas formas mientras va saliendo eso pueden ir anotando los sueños a aquellos que es inconsciente pero que también nos está avisando cosas en la vida cosas que, que uno puede utilizar para su mejor avance no vamos a decir espiritual que también conlleva avances físico, materiales de la vida, de la relación con las personas. Todos esos procesos los podemos ir haciendo cada vez más conscientes. La gnosis nos entrega muchas herramientas para hacernos cada vez más conscientes tanto de los procesos del sueño como esos procesos del despertar que hablábamos, de despertar a la conciencia. Cuando uno despierta conciencia en el cuerpo físico, está despierto en todos los lugares, en todas las dimensiones. Uno ya está despierto. Por eso también es tan importante trabajar en el despertar diario, en, en nuestro día a día. Eso se enseña en los cursos eh, iniciales y se entregan herramientas, sobre todo. Nadie nos va a decir, venía a solucionarnos la vida, vamos a gran solución mágica, no, no va a pasar en ningún lado. Pero sí nos pueden enseñar herramientas, entregar herramientas, para que uno utilizándola pueda avanzar en conocerse a sí mismo, en despertar conciencia. Y en empezar a conocer esa realidad de que por ahí están ocultas nuestros ojos de la carne, a ¿no? esto. Pero que están ahí, por más que no las podamos ver, o tocar, este, medir, ¿no? pesar, pero están ahí, siguen estando ahí, no dejan de existir por eso. Vamos a hacer una diapositiva. Conclusiones finales la actividad médica se haya directamente relacionada con nuestra conciencia es lo que venimos diciendo consciente y conscientemente vamos a tener actividad única pero para nuestro aprovechamiento tiene que empezar a ser cada vez más consciente cada vez más ideal. hay diferentes tipos de sueños algunos de mayor importancia que otros a través del desdoblamiento de astral podemos acceder a información de gran utilidad para nuestras vidas se hace urgente luchar por estar más conscientes en esa vida transformar nuestra puridad en luz nuestro inconsciente es inconsciente. Las técnicas para el despertar se enseñan de manera didáctica y de verdad en el curso de primera cámara que está en institución y parte de la vida. Muchas gracias por tu presencia. De nuestra parte, este, esto ha sido, si bien una síntesis de lo que podemos estudiar sobre el tema, porque quizás los tiempos no nos damos mucho más. Este, voy a tratar de entregarles este conocimiento que de alguna forma recibimos tiempo atrás y que nos gusta siempre tratar de llevarlo a, a todos para que les pueda ser útil a otros que, que quizás no conocían y que a partir de ahora puedan empezar a, a vivenciar esto, a practicar esa salida en la estrada todos los días, ¿verdad? desde hoy que se van a dormir, empezar a estar conscientes y por ahí, quién sabe capaz que andamos, nos encontramos a charlar por ahí en algún lado, este, vivenciando todos, es, utilizando esta herramienta, vivenciando estos procesos, ¿no? Bien, entonces, los cursos por ahí que están programados, ahí están, estos son algunos de los temas que se toca. Y hay algunos horarios, miércoles 18.30 y viernes 20 horas, el curso, dos veces a semana, que es una hora, o martes y jueves a las 20. Si alguno, después de las 158, que es la sede de acá para acá en desarrollo, si alguno tiene algún problema con los redes, se, se acerca a nosotros y lo nos charlamos para poder ver de, de, de solucionar ese problema. Sabemos que a veces los barrios no coinciden este, Pero lo llamamos No sé si tienen alguna pregunta Antes que cerremos Si que les queda alguna duda Adelante, adelante el, Cuando uno está soñando Y sueña que él se tira una pileta Y se tiró Obvio que quedó mal en el piso No te lo puedo comer aquí no fui yo quien recordé. Y sabe dónde estaba ubicado en el segundo astral. Sin duda estaba en el segundo Sí, Yo sé que lo cargo y le digo, se me hace en cuarta dimensión. Yo no me pregunté por qué digo por eso. Porque lo vivo en sueño y también lo que hablaba de, de sonámbulos eh, se había cambiado. Entonces te daba, ah, sí, ¿dónde va? Y me hablaba, me respondía, yo despierta. Y durmiendo y un día el pues, se tiró la piel y la mano, y se tiró la pina y terminó mal no había obesidad yo me imagino, desconozco cómo es el proceso de, de una persona que, que sufre de los pero me imagino que ese proceso de movimiento no se da completamente queda de alguna forma ligado, está, en vez de estar descansando el cuerpo como debería y el cuerpo no estar haciendo su tarea la persona en un momento el cuerpo se mueve, o sea la persona está dormida ¿Es como que sale como sale caminando? Sí, claro, no está consciente no está consciente pero está usando su cuerpo físico, no está consciente lamentablemente está dormido, o sea la parte psicológica está dormida, pero la física abren las puertas la se y Sabrina que sacar todas las llaves porque había sí. que un día se dieron cuenta y tuvieron que tuvo que sacarle a la harina. Yo Entonces, hay, realmente desconozco cómo es, lo puse como un ejemplo, pero desconozco cómo son los procesos de no no, no. el... Me parece que podría ser algo correcto, pero en realidad no. Inclusive hay casos de sonámbrios que en la vida real, por ejemplo tienen miedo, como cuando salen de sonambulos no tienen miedo, y pasan por un lugar que. Si una puede caer y si te mueve el sonar, pues, está con doble. Pasa seguro y no sin miedo. O sea, como un tiro de miedo. Ahora, hay casos de es donde hay pesadillas o se levantan por tu vida. Eso lo he visto, ¿no? La verdad, desconocemos. Que se levanta y es por un estado, como vos dijiste, de inferior. De eh, en el caso de practicar esto de. consciente, ¿no? En el viaje consciente. Eh, no puede repercutir en el cuerpo físico es decir que el cuerpo físico no logra recuperarse. No, no. Como porque... Por acusar de verdad. No, no, el proceso de, de, de cuerpo físico, de, de se necesita que nosotros nos sacamos el cuerpo astral. A su vez, algo que no comentamos, el cuerpo astral. Todos los cuerpos ah, ¿sí? internos de hombre están unidos por algo que se conoce como antacarano, o cordón de plata. Están todos, como que están todos enhebrados en un solo hilo. Este, ese hilo es elástico hasta el infinito. No se corta. Ese hilo solamente se corta cuando la persona, sí. como le llamamos una noche, desencana, cuando fallece. Pero no puede fallecer porque se, se corta ese hilo, porque estaba lejos y se cortó. No. Solamente cuando le llegó su momento, cuando era, estaba, no podía hacer nada, ese cordón se corta. Mientras tanto, se estira a donde sea, a cualquier región donde va o sea, por todo el sistema solar, y ahí no tiene problema ¿Puede volver cuando quiera? Eh, perdón ¿Puede volver cuando Sí, sí, cuando uno quiera volver al cuerpo, inmediatamente vuelve. Cuando uno se asusta, vuelve inmediato este, Cuando uno corre peligro, vuelve inmediato o En sea, no. realidad es más sano estar consciente que estar inconsciente que no sabe ni dónde estar metido este, no, no corre riesgos de esos, esos metemiedos que mencionábamos Hablan de que se puede cortar ese cordón. No. En realidad es un proceso que lo hacemos de todas formas, todos los días. Y qué bueno poder estar con gente y ir a donde queramos, donde parezca, donde sea mejor para nosotros estar, este, para aprender, para avanzar, para todos los procesos que necesitemos hacer, ¿no? eh, para aprovechar nuestra vida. ¿Alguna otra pregunta? De ti Más o menos son unos 23 temas. Eh, eh, uno, depende de del curso, se puede dividir en todo el mismo tema, una, una ventrera igual, así sí mismo, uh, pues son unos tres meses y medio aproximadamente. Es totalmente gratuito, inclusive, puede ir cualquiera, no hay problema. No sé si después se quieren anotar eso, a su disposición, para cualquier pregunta también sobre los cursos, sobre el... ¿Cuál es lo que necesiten, a su disposición. De mi parte, muchísimas gracias. No quiero robar más tiempo. La conferencia de mañana. Bueno, sí, mañana, obviamente, a la, a la conferencia que nos queda de este de conferencia. Decime 19 horas. 19 horas. Sonido y salud, musicoterapia. Sonido y salud, musicoterapia. Este, no quería fallar el título, no, no inventa cualquier palabra. Este, ahí ahora nos va a estar acompañando justamente con si alguien, si alguien quiere anotarse ya, porque mañana no puede participar o eso, claro. eh, ahí está Paola, eh, ella nos va a anotar. ¿Eh? ¿Qué cosita que este... Si no, nos entramos mañana. Pues. Vayan preparado con el chumelo. Bien, gente, muchísimas gracias. gracias.